Sí. Eh. Señores, déjame, déjame dar el anuncio uh -huh. de este. Hay un challenge, un challenge con la, con la canción Sin Macarilla. Sin Macarilla. Usted hace un video bailando la canción Sin Macarilla y se gana 5 tululus. ¿Cinco uno, mil uno, pesos. 1 2 3 4 y cinco. 5 mil pesos usted se gana. Solo tiene que mandarlo al 809-371-5454 y seguir la página. En Instagram, arroba NetoFlow56, arroba NetoFlow56, y ahí usted le da a seguir. Su video se sube. Y al final del mes, el que tenga más reproducciones gana los 5 mil entregados ahí mismo. Usted baila el tema sin mascarilla, el challenge. Y manda a su gente a que vean el video. Y el que tenga más reproducción se gana 5 mil, que no lo está dando nadie ahora mismo. Atención, atención. Hmm. El lunes, aquí en Los Osobrosos. Se va a estrenar el video de la canción Palomazo Paloma, 2020. Ay, ay, ay. En esa canción bueno. hay fuego para muchas personas. Así que atentos. Palomazo. Ay, ay, ay. Cuidado y me tiran a mí también ahora. Atentos que, que está yo me monto de una picante. Vez. Eh, eh, hay varios artistas ah. en esa canción Palomazo 2020, Palomazo 2020 Sale el lunes le estrenamos aquí en Los Osobrosos Me van a tirar a mí, dime, por favor No, no, no, porque tú estás en el video porque tú te van a tirar a ti ¿Cómo que no coge el hilo? ¿Cómo se le va a la vuelta? Vamos a desviarlo A desviarlo Para sorprenderlo A ellos Ni me mencionan la mascarilla Hay problema de una vez De una vez me monto ¿Cuá? Si me menciona di que la mascarilla No me voy la mascarilla No De una vez entonces, el lunes, Palomazo 2020, estreno, Aquí, atención Marco en, ese en cordial, ya tú sabes. Señores, tal como mencionábamos Néstor y yo creo que fue ayer, Marlin Martínez no va a vivir en San Francisco de Macorís. Eso no puede. Marlin Martínez se va a mudar de la provincia de Duarte y va a vivir en la capital. Un apartamento en la capital? Bueno, yo bueno, tenía un aparte sí, sí, sí, creo que sí, tenía una propiedad en la capital, pero ya es confirmado Mali no vivirá en San Francisco de Macorís, luego de la libertad, y muchas personas eh, ven esto de que es raro, no, no lo veas raro porque que ella entiende que su seguridad, tú sabes ella siente que le va a pasar algo ¿quién fue que me dijo a mí? ah, este fue que dijo aquí, Jorge Luis no, que no le va a pasar nada. Ah, porque venga a vivir para acá y no le va a pasar nada, ¿eh? No, no, no, no, no le va a pasar nada. No. Entre, no le va a pasar nada. Que venga. Que venga, ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¿Eh? Bueno. Así que, Mali Martínez, yo lo veo bien, porque ella se está cuidando. No, y tú lo ves así, Néstor. Yo lo veo como ella se está cuidando. Ah, pero que tiene que cuidar esa, mu esa mujer va eh, odiada en el mundo entero. En el mundo entero, pero en también. Donde quiera que la vean, a ella la van a mirar con malos ojos. Donde quiera. Donde quiera. O sea, puede ser aquí, puede ser donde, donde quiera. Donde quiera que la conozca. Tanto a ella. así que ella va a ser, ella va a tener un asistente para la compra. Quien le haga mire, todo. Para ella vivir comida. la vida trancada. Es una situación tan difícil. Pues, que que hasta, la fa, hasta la familia se le aleja. ¿Sabes qué? No, le quitaron el bloqueo en su cuenta de banco. Porque tenían como un. No, no, ya eso se va a manejar normal. Sí, ya, ya, ya. Ya sí. Ya cumplió. Eh, ella y fue, si se bloquean, es decir que no se le que le dieron unos uno, uno cuartos a Genaro? ¿Eh? Ella tenía que dar unos cuartos a Genaro. ¿Con ella? Sí, sí, la sentencia fue así Sí, una indemnización que tenía que darle a la mamá de Marley y yo no sé si ella quedó económicamente bien porque si ella vive en la capital va a ser difícil por varias razones primero, todo el dinero que ella ha gastado en lo que no ha estado de aquí pueden gastar el dinero. Pero yo la, No, ellos lo dieron después de, de, después de la sentencia creo que ya se le permitió, se le permitió y ella que creo que fue la negó el juez y ella tuvo que pagarle un dinero grande a la familia de Marley, creo yo. No sé si se lo pagó. Eh, eh, la, yo, yo sé que el día de la sentencia decía, la de, yo, le tocaba una indemnización. Lo que yo te digo es cómo ella vivir, va a vivir su vida si un ejemplo perdió supuestamente todo o al menos que todavía, ella tenga más millones de ahí. Y, ¿Tú entiendes? Una, no va a trabajar. Yo una finca de arroz que tiene más de eh, no va a trabajar. Ah, bueno. Ella tiene, según tengo... Y en la casa de finca, ella, en la parte de atrás, hay una finca también. Sí, hay finca. Ella tiene... O sea, ella económicamente está cómoda. No sé si ella... Ha mantenido eso. Ha mantenido eso pero va a tener que vivir una vida muy aislada, encerrada. Como fuera de país. ¿Eh? De país que se vaya, porque imagino. No puede, creo yo. Mm. Aparte de Neto, ella no puede porque ella tiene su hijo sabe ella no ella va a el trabajar para su hijo, recuérdate que independientemente ella no va a irse de que fuera país país va a dejar a su hijo solo. Ella va a estar peleando. No, ella así mismo es porque ella, ella va a estar ella lo quiere ese muchacho. Ella, ella ay, es su mamá, mujer. Sí, pero hay mamá que hay mamás que no apoyan. Es su mamá, porque es que Sí, su... pero hay mamá que no apoyan la trajería, no me, me, me a también eso. Nada. Nada de eso. Sin sí, Neto, pero no es lo mismo, Neto. No toda madre hace lo que ella dice. Está bien. No, no todas, pero ahí la que lo hacen. Claro. Hay madres que lo hacen. Claro. Hay una gran mayoría. Porque ella no se va a ir fuera del país, es por eso. Y a mí, Dan. Ahora, si ella escúchame. si no tuviera a Marlon preso, se va fuera del país. Escúchame, escúchame. Oye, Jorge. Oye. Danri al lado de mi casa todo el tiempo, vivimos juntos todo el tiempo uh -huh. y cuando yo me quedaba con la bicicleta de Dany en mi casa era una pela segura, ¿de quién esa bicicleta? te digo esto como ejemplo uh -huh. que no toda familia toda madre acepta para modería y cosas sí, de tan eso es, es, okay eso es otra cosa ahora tú caes preso aunque tú hayas matado a una persona que Dios te no, libre no, ni amigos te abandona tampoco eh, tu, eh, tu mamá Maygara, claro. no, no te va a soltar te lo digo porque yo he pasado por ese proceso y tu mamá pues más que cosas pues más que se quille Ay, contigo, y hay personas y también que, que son más que familia que sí. no te sueltan de ahí te puede pasar lo que sea y están ahí como tú y los amigos tuyos tú sabes Ahí tú hay tiempo fue pues con mi de gente en contra y tú yendo ahí, porque hay cosas que te unen con la persona, ¿tú entiendes? No, y ella, ella, ella lo presionó de una manera, pero quizá ella no pensó que iba a pasar eso. porque no. Imagínate. No, no, la situación. La verdad esto fue porque se hizo, no, no, se hizo no, no, un boom. No, no, si esto, no se había hecho un boom esto no, no había no, pasado. Es, eso, ¿tú ¿Sabes qué pasó con eso? Que eso fue una presión que ella le metió psicológica. A él no tener esa madurez Uh -huh. ¿Tú entiendes? Porque eh, como son, a, hay muchos eh, jóvenes que son niños mimados uh -huh. en un sentido de que de y mente de que lo que la mamá uh -huh. diga lo ponen, ¿tú entiendes? A, a, no, esto es así, esto así, esto es así. Y mira, tú, eh, tú sabes que tú no, que te vas a meter preso, uh -huh. que esto, que lo otro. ¿Tú entiendes? Le crean una psicología. Mente vaga, sendero de demonios. No, y, y como te digo, bueno, en